Lee, Yo y el teacher Liu ofrecemos tres días de sesiones gratuitas. We want really totally here. Queremos que todos realmente You're se sanen completamente. Queremos que el VH desaparezca por completo del interior de todos. Este virus, VIH, es chi también. El VIH es chi. Our needs, needs, uh, Nuestra conciencia necesita fine afinarse más para camera. ir, ¿dónde está el virus? pensamos en ese espacio sutil donde está el virus y la conciencia va a ese espacio al mismo tiempo esto necesita que nuestra conciencia se vuelva pura muy pura, muy relajada And to the very pure level. a un nivel muy muy puro la conciencia da información transforma pure. se transforma desaparece juan wow. wow. wow. El espacio sutil donde está el virus súbitamente se transforma y se vuelve un espacio de chi saludable. El virus VIH es un estado de chi reunido que tiene la información del VIH. Esa información del VIH reúne chi, reúne chi y forma el virus VIH. Esto significa que ese espacio tiene una estructura de información. Tiene la estructura del VIH, de la información del VIH. Cuando la conciencia va a través de ese espacio del VIH, The lleva la información saludable ¡Juaza! desaparece desaparece y esa información consciente rompe la estructura de información del VIH y inmediatamente el VIH Desaparece. Y cambia en chi básico saludable. Por eso necesitamos esa información de la conciencia, cambiando la información, la, la estructura de información del VIH. Confiamos en nuestra conciencia. Todos sostenemos la bola de chi en forma. Enfrente al tantín en bajo. Abdomen. Estamos sentados en una postura confortable. Observamos el centro de la cabeza. Enfocamos y relajamos la conciencia. De, decimos Shenji silenciosamente. you know our conscious become very, very, very, very, Sentimos que nuestras conciencias se vuelven muy enfocadas, muy puras y muy poderosas. Solo cuando nuestras conciencias se vuelven puras lo suficiente, poderosamente, suficientemente poderosas, entonces, sí es posible que vayan a un nivel muy sutil del cuerpo de Chi. Y entonces transformen y hagan desaparecer todos los bloqueos en el interior del cuerpo y hagan desaparecer todos los virus. Esas conciencias puras conectan juntas y forman un poderoso campo de conciencia. Sentimos el campo de conciencia observando el espacio interior de la cabeza. Vamos a un nivel muy sutil en el interior. No perdemos de vista ninguna parte pequeña, nos relajamos lo suficiente. Transforma. Transforma. transforma con una sonrisa interior, transforma cuando esa información aparece súbitamente todo en el interior cambia y se vuelve limpio y claro observamos el espacio interior del cuello Cuando la conciencia pura observa el interior, inmediatamente el interior se transforma, se vuelve limpio y claro. El campo de conciencia pura va a través de los hombros y brazos, Súbitamente el interior se transforma, se vuelve muy puro, observamos a través del interior del pecho, el espacio interior del tantien en medio. Puedes sentir y confiar que tu conciencia va a través de ese espacio interior y, y súbitamente todo se vuelve claro y limpio. Observamos a través del espacio interior del Tantien bajo. Vamos a través a un nivel muy puro, transformando. Observamos a través de todo el espacio interior de la columna vertebral. Observamos a través del espacio interior de las piernas. La conciencia pura va a través de todo el espacio interior del cuerpo, confiando. La conciencia va a través del espacio interior del cuerpo sanando, limpiando. Cuando vamos a través de todo el cuerpo de chi, súbitamente todo se vuelve limpio, claro y saludable. Todo el espacio interior del cuerpo se expande. Se abre. Se abre. con una sonrisa interior nuestro poderoso campo de conciencia está en todo el gran espacio de chi fundiéndose con el universo Necesitamos ir a un nivel muy sutil y profundo para hacer una limpieza, una transformación profunda. Ahora hacemos abrir y cerrar. Puedes hacerlo sentado o también puedes hacerlo de pie. Puede ser as, abrir y cerrar en, el, en la posición de pie, de la meditación de pie. Se puede poner de pie o sentado. Your las conciencias se vuelven puras, observan el interior muy profundamente, cada vez más profundo. Y todo el espacio de Chi del cuerpo está haciendo abrir y cerrar. Abrir. Abrir Cerrar Cerrar Abrir. Bien, Siente el interior a un nivel muy sutil. Cerrar. nos relajamos durmiendo sin dormir Murir. el espacio es muy profundo se abre your other conscious field. Ahora sentimos que es nuestro campo de conciencia que abre y cierra. El campo de conciencia pura abre y El campo de Chi va a través de todo el espacio interior de Chi y guía a la transformación. Nos enfocamos en el campo de conciencia y este se vuelve muy puro. Muy sutil Muy Say, so, uh, um, uh, Nos enfocamos. Sentimos el campo de conciencia pura abriendo a través de todo el espacio puro. Cerrar. continuamente abriendo y cerrando el campo de conciencia pura en el espacio de chi Inside, El interior inside, del, inside, del campo de conciencia uh, da la información. Hua. Uh, he, he really pure, vacío, todo hua. se vuelve puro y puro. Hua, transforma. Uh, Wow. Oh. Mm-hmm. Shh. Wow. Siente como el espacio interior se ha vuelto cada vez más y más puro. Con una sonrisa interna relajamos. Yeah. The bed. Vamos the bed. al espacio interno más puro Inflamarse. Inflamarse y dormimos en ese espacio profundo. Yeah. En ese espacio interno, vasto, gigante, abrimos y cerramos y observamos los niveles más sutiles con mucha claridad. Nosotros y el universo somos uno. You your, your Cuanto más relajas la conciencia pura, más profundamente podrás observar y transformar. So here, Cuanto más conectas con el poderoso campo de conciencia, harás más poderosa la conciencia Ahora, principalmente, fundimos el campo de conciencia en la conciencia pura en el Tantien inferior y el espacio del Tantien bajo se abre. Se relaja. Cerrar. Va a través del interior. Laudir. Cerrar. Yeah. continuamos yeah relajando. Siente el espacio del tantien bajo en todos los niveles con mucha claridad a un nivel muy sutil, muy profundo. Vacío. Transforma. Wow. despacio vamos al espacio del Tantien Medio y observamos el Tantien Medio en su interior con mucha claridad cómo se expande el espacio del Tantien Medio se vuelve cada vez más y más puro abierto cerrado Cada tiempo de práctica. We need to use the best, uh, Necesitamos utilizar el mejor okay. estado de conciencia pura para dar una buena calidad de la práctica. If si queremos obtener los mejores beneficios, necesitamos ir lo suficientemente profundo al interior y lo, me lo mejor enfocados que podamos. Relajados. transformando todo en un estado muy limpio, muy saludable. Ahora observamos el espacio del Tantien alto. Elevamos un poquito las manos. Y el espacio interior del Tantien alto abre y cierra. Abre. vacío oh. se Sí, Bajamos las manos un poquito hasta el frente del pecho. Sosteniendo todo el gran espacio del cuerpo de Chi. Observamos a través de todo el cuerpo de Chi el espacio más sutil. abrir relax. When you open, Relajados cuando abrimos Totalmente relajados no hay sensaciones del cuerpo físico, solo son sensaciones del espacio de chi. blah, wow. Ahora solo sostenemos la bola de chi. La conciencia está durmiendo en el gran y puro espacio de chi. El espacio de chi puro es claro. Siente la respiración de ese gran espacio de chi, durmiendo sin dormir. Bien, ahora despacio vamos a culminar la práctica. Si estás de pie, cierras los pies, los unes, elevando el cuerpo. Si estás sentado, sostén. Mantente sentado, sostén la bola de chi, elévala que... por encima de la cabeza. Probable por encima de la cabeza, vertemos el Chi. La conciencia pura escanea a través de todo el espacio interior del, del cuerpo. Va a través del Tantien superior. Va a través del espacio interno del cuello, a través del espacio del tanti en medio, a través del espacio del tanti en bajo. Las manos cubren el ombligo tu chi. Observamos todo el cuerpo de Chi con una sonrisa interna. Sentimos una respiración profunda y gentil, suave. Todo el mundo se mantiene en este momento presente, muy claro y puro. Ahora voy a intensificar otra vez la información de sanación, de curación. Si queremos limpiar completamente el interior del cuerpo, transformar todos los virus, la conciencia tiene que volverse muy fina. Cuando va a través de todo el interior del cuerpo, Va a través del de espacio interior, del espacio más puro, va a través de todos los virus, a través de su espacio interno, dando información. Y usamos la información de la conciencia para romper la estructura de la información, la estructura tiempo-espacio del virus. Y entonces, el chi del virus va a desaparecer. La conciencia debe creer en sí misma. Este es un nivel muy profundo, el más profundo. Es un nivel de sanación muy elevado. Confía. Si realmente creemos profundamente, lo suficientemente profundo, nosotros podemos transformar todo tipo de problemas del cuerpo. En cada tiempo de práctica estamos entrenando estas you know, habilidades. In, y debemos saber que si no hemos podido sanar nuestros problemas, And esto significa. Our, our que, todas, que nuestras habilidades aún no son suficientes y nuestra, nuestro tiempo de práctica, nuestros tiempos de prácticas todavía no son lo suficientemente prolongados. A través de practicar estas habilidades de la conciencia vamos cada vez más profundamente y poco a poco se van desarrollando las superhabilidades. Y si vamos al interior a un nivel muy profundo, se vuelven superhabilidades. En ese nivel, en ese nivel puro, muy puro, Cuando tú das información, inmediatamente la completud del espacio interno cambiará. La totalidad del tiempo-espacio va a cambiar la información en nuestra conciencia y cuando esta cambia, cambia todo. Bien, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Movemos gentilmente el cuerpo de Chi. Bien. Hoy hemos tenido una muy buena práctica. You, Gracias a todos. Thank you